Quiero decirlo, yo solamente estoy dando la mitad Hay algunas personas que mienten y están disfrazadas de mitad. Ellos saben lo que pasa, pero no se atreven nada No son que nada te piola nomás Porque yo soy el que sabe mi propio papá Honor y respeto a quien se lo merece, no soy más que nadie Ando en la calle de chico y no daremos detalles Esto es hasta que la muerte me llegue o el coro me estalle ¡Bum! Y no me esfuerzo para hacerlo y me sale de pana Ahí está el detalle Elegí dañarme sin miedo al obsceno pero mi familia sabe lo mucho que yo lo quiero. Positivo hasta cuando estamos en cero. Si me caigo me levanto porque ya está el terreno. Un saludo para los miradores menos. Quiero hacerme millonario y no te hablo del dinero. Un consejo para los que están en veneno. Siempre atrás del día gris se esconde el día bueno. Joven and Rich, anti and niche, tu película a mí me causa cringe. Rueda tu certificada, mosc, me quería matar, por culia más su y que le voy a hacer dile que se comporte. Yo no tengo freno, ni no es que no soporte rapero frustrado. Cuyo mi corte si no evoluciona, no soy ni un aporte. A los 16 empecé, pero amargo un camino largo. Venimos del fango. Recuerdo el comienzo, clavo como yango. A los 17 subiendo de rango, 18 años y mayores de edad. Preocupación y sufrir de mamá. Ella me vio, yo nunca he nada. A los 19 tata, rata, mi vida vida el corazón, herida 20 años y una lejana salida Me caigo y me paro de todas las caídas y a los 21 seguimos con vida Recuerdo de ese río cuando andaba con los pillos, con los pitos los bolsillos Queríamos dar gatillo y mi madre me decía que tuviera pocatillo Que pesaba menos lápiz que la pared el rastrillo Pero yo que la canción estaba dándole mi brillo Tenía 14 años y pensaba hacerme yo No tengo temor al cero ni que me suenen los grillos Porque siempre me supero, no me pongo amarillo Pronto vengo comercial, cuidado con los estribillos Estoy escribiendo y no mejor que use violillo Esta mujer está loca por verme así calzo, yo Porque yo me veo fresco, jamás nunca más por aunque me sobre la plata no te voy a dar anillo. Yo la uso y las fotos putas como los caquillos. Con la letra y con música estoy gilea, Me fumé un volador y no te hablo de platillo. Y cada día que pasa, apretó más los tornillos. Mi mente está por los cielos, no soy llamado carrillo. Por donde entraba los giles, ya le puse el petillo, Siempre caminando solo, yo nunca me apandillo. Honor y respeto a quien se lo merece, no soy más que nadie. Ando en la calle de chico y no daremos detalles. Esto es hasta que la muerte me llegue o el coro me estalle. ¡Pum!